contacto buenos días buenos mediodía, bienvenidos bienvenida a susurros del papel hoy traigo enseñar uh, para enseñaros compras random de mi viaje que hice a madrid <risa> Entonces, ah, Ahí está. Um, yo mm, seguía, ya hace mucho tiempo que no la veo, a, mírala, mírala, mírala, mírala. a una chica que... ¿Sí? enseñaba cosas de belleza y, y bueno mira se me acaba de caer esto la he liado pero parda bueno ahora lo recojo bueno pues yo seguía a esta chica que se llamaba algo así como también como pecosita o algo así y, y me gustaba mucho esa niña y, y bueno que ella eh, yo tengo la piel seca y ella eh, enseñó una vez que compró un perfume, porque a mí las colonias, la agua de colonia, me duran como mm, hasta que se seca. Pues el perfume sólido sobre todo está pensado para fijar el propio perfume para utilizar los puntos calientes cuando desprendes calor desprende aroma, tiene un aroma un poquito bastante más. Pues pero... Tú eres muy fogosa normalmente, María. ¿no sí, ya, no... ya después no huele nada y se seca en un cuarto de hora 20 minutos pues ella había comprado un perfume en la, eh, de la marca Lash Lash solamente tiene tienda en Sevilla, en Madrid que yo sepa, ¿eh? en Barcelona en varios puntos y entonces ahora aprovechando que he ido a Madrid yo ya tenía una pero se me cayó el suelo ¿por qué? porque mira viene en esta caja, que esta caja se abre así ¿vale? y yo pues la abrí no tuvo otra cosa que abrirla así y La colonia fue a parar el suelo Mancha No es una colonia, es un perfume Se me cayó el suelo Se me rompió el tarro Me manchó unos tenis Que acababa de comprarme blanco Allá por donde iba la gente Me decía, que bien huele Sí, huele muy bien, pero la colonia la había perdido El perfume es este Es de jazmín huele mmm, súper súper súper penetrante pero a mí me gusta porque me dura mucho el, el olor es no, gama de perfume. O sea, de esta gama de perfume Solamente está este Esto es, está es. Al ser perfume mancha ¿eh? Y la mancha no se quita Porque yo tengo ropa manchada eh, De color blanco Y no se va Así que hay que echárselo primero Dejar que seque un poquito Y después ponerse O sea, primero ponerse el perfume Y después te viste Y me gusta un montón Huele muy muy bien, es jazmín jazmín puro y duro, y en la misma tienda Slash eh, allí, compré esto pone bomba sexual y esto es pues aceite perfumado, además lo pone aquí ¿eh? dice si quieres caldear el ambiente, déjalo todo en manos del jazmín y la salvia la salvia, ve, esta y huele también a jazmín abuela, esto está de muerte y esto te lo puede echar en la piel, como también lo puede echar en la almohada vale, para, para irte a, a dormir y aquí pone algo, dice, este producto, no sé, lo que pone mejor antes, a, a que lo utilice antes de um, el 11 del 0 del 2026, creo que pone. Y bueno, lleva varias clases de perfume. Um, chica, me he hecho unas gafas nuevas, pero yo no veo bien tampoco con esta gafas. Dice, Rocía por el cuerpo evitando la zona de la axila para permitir que esta maravilla floral ponga, ponga, te ponga a tono. Una ola ha venido y yo me he tirado con ella grande grande y me ha puesto el bikini en los pies pero es que me la ha roto lo que hay dentro cuenta el jamín que se ha utilizado durante siglos como un afrodisíaco y se combina con el yang yang Esto está de muerte. y salvia para calmar la mente. Bueno, pues esta. Y después compré esta. ¿vale? que es para dormir es un spray corporal pero también se puede echar en la almohada o en la sábana huele, este me encanta cómo huele y te hace que te relaje antes y que coja antes el sueño y esta lleva una mezcla del encanto del ylang con el aroma dulce de la tonca y lavanda y unas notas suaves de canción de cuna harán las paces con el sueño ¿Veis? Y las compré. Y huele... Mmm, a mí me gusta mucho cómo huele este. Incluso más que este, ¿eh? y no Bueno, me cogí estos dos. Mmm, la colonia vale... o sea, el perfume vale 80 euros. Y esto no me acuerdo, pero barato no es. ¿Vale? Ahora, eso sí, está todo hecho a mano. Después eh, fui a Prima... Allí en Madrid y en Prima, bueno, me compré algunas cosillas de ropa Y cogí esto que estaba de oferta, valía 3,50 Me costó 2 euros Y es aceite de revitalizante para la piel Y no sé, eh, no sé qué tal será Porque si vosotros sois capaces de leer esto ya tenía que coger una lupa eh, Me compré también un blanqueador dental Pero me lo he dejado allí Y empecé a, us a usarlo y funcionaba, ¿eh? Y esto pues nada, esto es 100% natural, eh, tiene ingredientes botánicos, orgánicos, libre de, mmm, pone cruel y free, vegano, que vale, será para los veganos. Y aquí hay algo que tengo que traducir con el móvil. Bueno, pues esto lo compré en prima. ¿Qué más? Después fui a, bueno, a, a primor Voy a enseñar a lo de Primor, esto en Primor, en Cádiz. Esto y no, esto me parece que era del, del, del Primar. Mira, me compré esta mascarilla, esta mascarilla de foliante de café. ¿Vale? ¿Veis? Y aquí pone cómo se utiliza. Y me costó unos 1.50. Y yo ya no me acuerdo si es del Prima o de Primor. Es de Primor, ¿veis? Sí, bueno, pues ya empezamos con las cosas de Primor. Este. De Primor, mirad, encontré este bolsito que valía un euro. Y diréis, este bolsito que es? Pues mirad, este bolsito es para llevar el perfume. Se abre así. Y aquí lleva perfume. Bueno, lo que queda del perfume, pues ya sabéis que la gente lo abre todo. Y aquí. Huele muy bien, ¿eh? Está manchadito de... De colorado, pero huele bien este perfume Sí, sí, huele bien ¿Veis? Y por ejemplo pues, se puede, Lo puedes llevar para montarte en el avión ¿Vale? Y a mí la verdad es que me gusta cómo huele, me lo acabo de mmm, aspirar entero Pero huele muy, muy bien ¿Veis visto cómo era? Ah, para acá, vale, ¿qué pasa aquí? Ya me he sacado yo y lo he metido un montón de veces Porque dije, a ver cómo huele Ahí, ¿veis? Y se cierra así, es plástico, ¿eh? Pero me parece muy mono para un regalito me parece muy, muy mono. Para un detallito. Mira, en primor también me compré esto. Esto me costó 8,99. Y es para los labios, ¿vale? No lo he abierto todavía. Calor, eh Aquí ya hace un calor, ya tengo el ventilador puesto. Pero me estoy derritiendo Voy a abrirlo. A ver. Ya meterle la tijera, pero no. Se despegue, Mira. ¿Ves? qué ¿Para qué es esto? Es eh, como si fuese es para los labios ¿eh? para la circulación y el esfoliante de los labios. Lo pone... Mira, ¿veis? Pase el sirve suavemente. Aquí dice, de dirección horizontal y en, y en dirección vertical. Modo de empleo desmaquilla, limpia y seca la zona a tratar. Para el roller, <coughs> pasa el roller suavemente sobre el labio en dirección vertical y horizontal. También puede usarlo en el contorno del labio para mejorar la apariencia de la piel y ayuda a reducir las líneas de expresión. Eh, bueno, esto es... Este roble contiene 180 micropúas de 0,2 milímetros, desliza el roles sobre los labios para acelerar el proceso de renovación, cicatrización y producción de colágeno de nuestra piel. Al acelerar este proceso conseguimos un aumento del riego sanguíneo temporal, pero también un efecto a lo largo a largo plazo, ya que conseguimos unos labios más gruesos, eh, tensos e hidratados. Las micropúas mmm, introducen... ya <risa> me está entrando la risa, porque a veces si se me van a poner los labios como los que cantaban Olly Jou... Las, las micro producen microroturas en la piel de los labios que aumentan por mil la capacidad de absorción de tratamiento. Por lo que se recomienda aplicar una mascarilla específica para labios inmediatamente después de su uso. Hasta para usar el labio. Hasta para usar el labio y en el contorno de los labios. Su técnica es mínimamente abrasiva e indolora. El hecho de que... El hecho que la convierte en la herramienta perfecta para tratar problemas e imperfecciones epidémicas más frecuentes. ¿Ves? Y es esto. Pues yo me lo he comprado porque digo voy a probarlo. ¿Sí? Y es de esta línea, de la del unicornio. Bueno, el de la coronita. Ves que la lleváis. No lo voy a abrir porque viene muy bien precintado. Ya veis que he cortado la bolsa. Y, y bueno, voy a probarlo. Pues mirad, ¿os acordáis de lo que os enseñé hace poco en un vídeo? Funciona perfectamente. Esta es la más fuerte que tiene. Y aquí se partía, ¿vale? ¿Os acordáis? Pues funciona muy bien. Bueno, pues ahora en primor he cogido este. Y este es para el cuerpo. ¿Los ¿Los sorda! ¿Vale? Eh, se echa... A ver si lo puedo abrir. Es que viene muy bien cerrado, pero... Porque la gente lo abre y... Y claro. Y no quiero romper la caja, porque después yo estas cajas... Me gusta reutilizarlas. Veréis. Os explico. Aquí lleva como una esponjita, se echa el, el gel por estos eh, agujerito sale el gel y por aquí te vas dando, es como una esponja, ¿vale? Y te vas dando, te vas dando masaje. Veis, esto es de silicona, es una, es como una esponja y, y nada más, es eh, efecto exfoliante. Dice que después de la utilización, retirar la esponja y que lavar la lave y la deje secar. ¿Vale? Mira, ¿ves? Así. Pues... Esta me la compré para el cuerpo, pero claro, evidentemente, esta no tiene no tiene pila porque esta se mete debajo de, del grifo. Prohibido a los no druidas. Prohibido. Para lavarla y todo. ¿Ves? Esto. No sé si esto se sacará. Sí. Ve. Se imprena de, de jabón, se echa aquí. ¿Veis? Por esos agujeritos, pues por ahí sale la... La de esta. El gel. ¿Veis? Y por aquí lleva una cosita para dejarlo colgando después para secarse. Le pasa un lacito, un cordoncito y lo deja secarse. Bueno, pues esto fue de... Primor, tiene muchas cositas la verdad, y este me costó 2,99 mírala, mírala, mírala, mírala. ¿Veis? ¿Qué más cogí en Primor? Pues mira me compré esto, que es, bueno, yo no sé si esto será de ojo beautiful no, no sé no es, es colorete es rubor mira y traen ve estos tres mira para qué zona veis aquí te explica la zona el más, el más claro el medio y el oscuro y también lo cogí allí en primor y este no tiene precio así que ni me acuerdo lo que me costó la verdad que más mira mi marido encontró estas cajitas que valían a un euro Mira, qué mona. Es un Volkswagen. Es muy chulo. Es de tela, como de raso. Me lleva cremallera y se abren así. Y me traje dos. ¿Por qué? Porque para llevar esta camarita que eh, de viaje con su con su cargador. Y con el cargador, no sé por qué el cargador es tiestillo, ¿eh? Pero con su... de estas cargadas, con su batería cargada, pues viene fenomenal. Y una la compré para un regalo y otra, pues, para mí. Y me costaron a un euro cada una. Me compré este, que me encantó, pone mucho amor. que Es un pin. Y me costó un euro, valía 3,99, y me costó un euro... Y me compré unas, eh, unas pinzas de depilar. Mira, que lleva ahí un pollito. ¿Veis? Y son muy chulas. Mirad que envases más chulos. Y estas me costaron 1,49. Lo pone ahí: pinzas de depilar. ¿Veis? Es de acero inoxidable. Y viene muy bien. Esta será o para un regalito o algo así. ¿Vale? Que me gustaron mucho. Bueno, pues creo que de primor ya está. Después fui el otro día al piojito allí en Cádiz. No sé si ya os he enseñado algo en otro vídeo. Ah, bueno, perdón. En primor también. Esto es de primor. Pues de... Una sombra de, de ojo. A ver lo voy a intentar leer, advertencia mantener fuera del alcance de los niños, bueno me compré ¿Veis? este dúo que es una son un sombra de ojo pero me parece muy oscura aunque y creo que es en polvo, si sí, es en polvo, veis es como efecto ahumado y también me costó baratito viene todo cerrado lo acabo de abrir porque viene hermético sí qué pone aquí Duo Eje Brown sí, ojos bueno, pues este y después en el mercadillo, mira, me compré esta bolsa que es de piel, piel de ubrique eh, de vacuno y lleva la letra M y me la compré para llevar el móvil porque yo tengo esta, ¿veis? Pero. Pero se me cae. Se me sale de aquí muy fácilmente. Y entonces, lo único que no me gusta, que había más. Había más de más modelo. Esta la más baratilla. Costó 5 euros. O 6. Me parece que no, que 5. Lo que no me gusta es que no tiene aquí nada. Pero bueno, es para colgártelo en el cuello y llevarlo así. Y después tampoco me gusta que si se te cae el móvil al suelo. Que no se te resbala mucho, pero si se te cae el móvil al suelo, pues se puede romper Yo llevo, le he puesto por aquí, le puse en su día, le, no sé si se verá Le puse, veis por aquí se ve que se me ha despegado esto es de silicona Pero aún así se me ha caído tropecientas mil veces Y yo no sé si el cristal se me ha, se me ha roto, pero vamos, de momento va muy bien y, y no, no, lo voy a cambiar porque Cristal cambiarlo como cuesta como un riñón y parte del otro. Y, el, y no tengo ningún problema. Y ya está. Este. Bueno, digo, esta. Y después se me rompieron los pantalones vaqueros estos que van rotos. Y mira, en el viejito compré este encaje porque voy a ver si le hago un apaño. Y en cada en los agujeros de... que ya viene de casa, ¿eh? Los agujerillos esos de... que, que se me ha roto del... El pantalón vaquero le voy a poner un parche así. Y, y oye, y valía muy baratito. Había de muchos colores. Yo lo quería en blanco, pero no había. El único que no había, se había vendido ya. Y entonces compré este de color café con leche. O leche manchada. Bueno, pues nada más. Estas han sido mis compritas en, varias, en varios comercios. Como en Lash, en Primar en primor y, y en el piojito pues nada espero que os hayan gustado ya os diré cómo va esto pero esto ya os digo que esto es manuales ¿eh? vale que no es como esta esta va fenomenal la verdad y ya la tengo usada y bastante y esta es para el cuerpo espero que os hayan Ay gustado las compras si es así me queréis dar un like muchísimas gracias eh, esto también lo voy a probar y ya os contaré es que realmente yo no tengo mascarilla para labios no sé si valdrá tengo que leer la letra entera no sé si valdrá que después te eche por ejemplo algo así como un bálsamo o esto que nos echábamos antes vaselina no sé si valdrá la vaselina muy buena. No sé si valdrá. Pues nada, espero que os hayan gustado mis compras. Yo estoy ahora en proceso de creación. De creación de Pascua. Eso y ya os iré subiendo fotos al, al, al Instagram conforme vaya terminando los proyectos. Nada más, chicas. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao. Madrid. <tose> de la <gloria> de <tose> Madrid, es? Madrid, si no Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid Madrid, Madrid, Madrid, por el calor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas, llamó desde aquí, ya sé, venía mi mañana, mañana. Que...